A la abuela, hoy va a ser un día súper especial para toda mi familia. Bueno, para casi toda mi familia. Lo que pasa es que le vamos a celebrar los 70 años a mi abuelita y mi papá no la quiere mucho. Eh, ¿Qué ha salido de todos? Ya hablé con Luchi y con Cristina y que ya estaban llegando. Bueno, como no, tú ya estás lista, me haces un favor y lo recibes bien a todos, ¿sí? Mami, pero espérate, no me cierres la puerta que yo ya voy a salir. ¡Hola, hermanita! ¿Cómo te fue no, en el viaje? Ah, ¡Ah, sornero! ¿Tú qué? ¿El hábito tuyo dónde lo dejaste? ¿Y tu novia? Ahí vamos. Ve, ahorita hablamos que me voy a bañar y todo, para comprar el guarito para esta noche. Hola, ambicielo. ¿Cómo estás? Hola, papi. ¿Qué tienes ahí? Pizza, porque como no vi movimiento de olla por acá. Ay, no, papi. A mí no me tire las indirectas que la esposa me tiene más encartada que un chucho con el fiesta a la que ni me invitó. Más bien, presto un padito de la pizza que hace ah, ah. rato que no como italiano. Eso está frío. Ay, yo quiero. Okay, coge uno. Ay, no. Voy a abrir. ¿Qué? Okay, ¿Por qué? ¿Quién llegó? <risa> Pesta. Mm. Cojo otra más bien para mí. Hola, Hola, mi Chris. hija. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo van? Bien, ¿y mi tío? Ay, como siempre, tú sabes, se fue a montar a caballo con sus amigos. Oye, ¿y tu madre? Se está terminando de arreglar. Si quieres, verla ah, cuarto. bueno, gracias. ¿Qué Hola, Susy. ¡Hija, hija! hija No Llegó a verte. ¿Cómo estás? Qué bien. Ah, me alegra. Casi, casi que no, no vengo. El taxista volteó por todo, por toda parte y no dábamos con la dirección. Casi no llegamos. Bueno, ya. Eh, dime, ¿me compraste las tortas que me gusta? Clara, vuelta la de cinco vellanas. ¡Ay, qué rico! ¡Qué rico! ¡Mil Ven, gracias. Acompáñame, yo term termino de arreglar y me vas contando cómo te fue. Bien, Don papi, como que estamos pintados en la pared. Llega todo el mundo. Mm en una picadita de ojo. Mejor, más pizza para mí. Ay, para mí qué. No, ah, mm. esto es mío. Qué Además donde de las momias de cuentas y acá todo esto. Mm. Como come, déjame ver. Ah, Hagamos una cosa. ¿Qué? Se pone esta. Mierda, ¿qué es? Nuestra. Yeah, mm, Hawaiiana con piña. Camarrado, mm, bueno, yo me voy con esta. Chao. Mm. Qué deliciosa está la comida. A mí no me parece, a mí me hubiera quedado mejor. Uy. Uy. En realidad el asado estaba rico, mm. pero yo no la voy a reconocer a mi suegra, nada. Me hubiera quedado mejor si lo hubiera hecho yo. Ellos verán. Pues vamos a celebrar como los restrepos sabemos. y en familia una fiesta le arreglamos una familia diferente se juntó y entre tragos la abuela se perdió